El tipo ve al hermano que va caminando con los cabellos todos desgrañados, con lo que parecía una piña, está cuando se le acerca y le dice, mira, tome tus 50 pesos y, y para que te recorte y andes bien, hoy te dice, ah, pues está bien, el tipo de lo que estaba a tomar era ¿eh? cuando van de vaibero, y dice, ven acá, pero si el vaibero me recorta a mí por, por 50, puedes recortarme por 30, y está bien, con las y compra un pote, se lo bebe. Cuando va caminando y borracho, oye, pero si el barbero me recorta a mí por 30, me puede recortar por, por 20, por 10, va y compra otro pote. Cuando va allá, pero si el barbero me, me recorta a mí por, por, por 10, me puedo recortar, Uah, se cayó. Cuando se desbora por allá, ya ha un humo. Cuando ahí viene un perro y le está pasando la lengua por la oreja, dice, oye, oye, borra, espérate, espérate, el barbero. Cuidado, eh, cuidado con la patilla. <risa>